Hola emprendedores, buenas noches, mi nombre es María Fernanda Chisaca Cuando ustedes entrenan su mente, obtendrán resultados asombrosos. Hoy les vengo a enseñar 11 frases que les van a servir para su entrenamiento como emprendedor. Quiero que, por favor, se levanten y las digan conmigo. Soy un excelente administrador de mi dinero. Siempre me pago a mí mismo primero. El dinero trabaja duro para mí y produce más y más dinero. Todo lo que hago prospera y sobreabunda. Yo soy multimillonario, próspero y rico. Todo lo que gasto vuelve a mí multiplicado porque yo soy la fuente de toda riqueza. Todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor y me hago más y más millonario. La fortuna viene hacia mí. El dinero crece en mis manos como crecen los árboles en el campo. Creo firmemente que el dinero es importante. El dinero es poder y libertad. Me ayuda a ser más feliz y libre. Lo recibo con amor, pues Dios es quien me lo guía. Juego el juego del dinero para ganar. Mi objetivo es crear prosperidad, riqueza y abundancia. Soy un imán para el dinero y el dinero llega a mí. ¡Bravo! Si las practicas todos los días, por la mañana y por la noche, verás los resultados. página de Facebook como María Fernanda Chisaproparases y recuerde que un verdadero emprendedor nunca pierde su enfoque